Afirmar, afirmar, enraizar, enraizar, fecundar, construir, dar. Afirmar, enraizar, enraizar, fecundar, construir, dar, dar, dar, dar, dar, dar Afirmar afirmar, enraizar, enraizar, fecundar, fecundar, construir, dar, llover, desbordar, limpiar, fluir, Purificar purificar, dar, dar, Desbordar, desbordar, desbordar, limpiar, limpiar, fluir, fluir, purificar, purificar, sabes, sabe, sabe, sabe, proteger, saber, proteger, encender, proteger, encender, proteger, transmutar, transmutar, regenerar, regenerar. regenerar Sabe, sabe, proteger, encender, transmutar, transmuta, regenerar, regenerar, regenerar, regenerar, regenerar, regenerar, regenerar Carme, calmar, calmar, elevar, calmar, elevar, elevar, elevar meditar, meditar, meditar crecer, crecer, enfocar, crecer, enfocar, enfocar, enfocar, enfocar Scroll, calmar, calmar, calmar, elevar, elevar, elevar. meditar, meditar editar, crecer, crecer, crecer, enfocar, ver, entender, iluminar, ser, amar. amar, amar